¿Cómo estás? Estamos de vuelta en Código Abierto. Este es nuestro segundo, nuestro segundo bloque. Habíamos, uh, como habíamos anunciado, nos acompaña ahora Miguel Morachimo. Miguel es abogado, experto en temas de tecnologías de la información e internet. Y eh, ahora dirige una, una ONG que se llama Hiperderecho. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola, Jorge. Hola, Rolando. Muchas gracias por su invitación. Sí, efectivamente, eh, en este año, junto con un grupo de amigos, decidimos esto, emprender el reto de hacer una organización que intenta... Eh, nuestro principal objetivo es investigar y, ex, y facilitar el entendimiento público de los problemas del derecho y la tecnología y a su vez aportar desde la sociedad civil nuestro punto de vista respecto de proyectos de ley, eh, discusiones, eh, cuestiones legislativas desde el punto de vista de los usuarios y las libertades en internet. ¿Qué significa hiperderecho? hiperderecho. Es un juego de palabras de hipervínculo de una sociedad hiperconectada y de derecho como el derecho. Eh, de hecho, si, si se nota el logotipo, incluso hay unas redes que cruzan detrás, eh, que son la, las conexiones de, de, de, de nuestro sociedad, ¿no? Y el eslogan es libertades y redes. ¿Y qué temas están trabajando? ¿Qué, ¿Cuáles son sus eh, principales? Hemos empezado, está? estamos trabajando TPP. Esto, uh -huh. Hemos establecido una alianza importante con gente de afuera para empezar a trabajar en esos temas tanto desde el punto de vista de la comunicación pública, de los problemas del TTP, como la negociación directa, cara a cara con los representantes y los delegados del tratado es un trabajo que en su grueso vamos a empezar el próximo año, pero eh, ya tenemos una página web, si se meten a hiperderecho.org, tenemos algunas cosas publicadas ya y esperamos esto hacer más cosas más adelante, nos interesa ese tema, nos interesa también cualquier proyecto de ley que salga, como por ejemplo el de la responsabilidad de los ISPs, que se está discutiendo actualmente, y también nos interesa trabajar mucho el tema de acceso a la cultura y al conocimiento, derechos de autor, todas esas cosas. Todo desde el punto de vista de las libertades. Particularmente sobre el proceso este de la de la, de la ley de responsabilidad, de, de limitación de la responsabilidad de los ISPs. Eh, Tú, tú, has estado, tú has estado muy activo, pues, este, posteando, posteando, este, desde, desde el blog de hiperderecho, la página de hiperderecho, ¿no? Yo había leído una, una que me llamó mucho la atención, porque más se has posteado el día de hoy, que dice necesitamos una norma sobre responsabilidad de los ISPs. Creo que es una, una reflexión inicial para, el, para, para, para esa discusión. ¿Es necesaria? Sí, bueno, efectivamente, cuando la gente empezaba a leer las notas de prensa y, y los comentarios en las redes sociales sobre el Mincetur está tratando de regular la norma. de Sopa Criolla. Sopa Criolla lo llamaron también. Eh, y el subtítulo era, vamos a eliminar la piratería en internet. ¿No? Entonces, obviamente, eso trajo consigo todas las, toda la valoración negativa que han tenido muchos intentos de eliminar la piratería en internet. Y además, las que tenía la, el proyecto de ley Sopa en Estados Unidos. Eh, y bueno, cuando el, eh, se daban las explicaciones, no, no, no, en verdad lo que vamos a hacer es regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, esto eso aportaba muy poco al entendimiento de qué se trataba, ¿no? entonces uh -huh. el artículo que yo escribí es parte de una serie de artículos que vamos a hacer desmenuzando punto por punto eh, sin necesariamente aportar, digamos un, un comentario personal, sino simplemente explicando de qué se trata cada cosa uh -huh. eh, en el caso de la responsabilidad de los proveedores de servicios hay que partir eh, del principio básico de que el según la, los, las normas de responsabilidad, aquel que genere un daño está obligado a indemnizarlo. ¿no? Es decir, eh, si tú cometes atropellas aires o una cosa así, tienes el deber de, de pagarle en, la, en las cortes civiles lo que le corresponde. Y ese, ese principio eh, está, está desplegado por toda una serie de ordenamientos eh, menores. Uh -huh. En el caso particular de los derechos de autor, tenemos en Perú, una, una, en la ley de derechos de autor tenemos un artículo que dice que ninguna entidad eh, pública o privada, eh, persona jurídica o natural, puede autorizar o avalar o prestar su cooperación para la infracción de derechos de autor. Y si lo hace, esto es solidariamente responsable, lo que significa que es tan responsable como la persona que la lo hizo Pero hay un tema que, que, que yo quería plantear sobre el tema, porque hay efectivamente unos derechos que serían los poseedores de los derechos de autor, y por otro lado habría una infracción que están haciendo los usuarios, algunos usuarios, sobre estas normas. Y en hay una cadena de gente que, está, que pasa el tema. Que en realidad, es decir, es responsabilidad de, digamos, la policía, del de, ¿no? poder ejecutivo hacer que la ley se cumpla. Pero ¿por qué tendría responsabilidad, digamos, el dueño de la, o el que gestiona una carretera sobre el tráfico de drogas que habría ahí, o sobre el contrabando, o lo que fuera? Es decir, es, la policía va y, y, y, digamos, tiene otros niveles de control. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la razón por la cual se les quiere plantear responsabilidades a los proveedores de servicios Claro, efectivamente... Determinar responsabilidades no es un ejercicio fácil. En la facultad te enseñan eso en seis meses y casi, casi que no alcanzas a verlo todo. Porque como tú bien señalas, no es tan sencillo como identificar un hecho y encontrar, ah, este es el que prestó ayuda y este es el responsable. En Perú ni siquiera tenemos un estándar bien definido, es muy, hay mucho caso por caso. Hay veces en las que la responsabilidad se rompe, porque, por ejemplo, imagínate, como el caso que tú señalas de la carretera. Eh, yo podría determinar responsabilidad del que construyó la carretera si es que el accidente que yo provoqué fue responsabilidad directa de una mala construcción de la carretera o si una mala señalización. ¿okay? Uh -huh. Pero si yo estuve borracho, eh, no importa que la carretera haya estado, haya estado mal hecha, ¿entiendes? Porque mi borrachera ya rompió el nexo causal de la responsabilidad. Es un ejercicio bien, bien alucinante, pero trasladado a los términos en los que tú lo planteas de Internet, efectivamente también suena razonable. Eh, que el, los proveedores de servicios en Internet, que son desde las empresas de telecomunicaciones, o ustedes que son un ISP, por ejemplo, que eh, yo puedo conectar mi Internet a través de la mula, esto, o que alojan contenidos también en Internet, eh, ¿por qué ellos tendrían que ser responsables de todo lo que hacen sus usuarios? Hay que, par, hay que imaginarnos cómo era la Internet en los noventas, que es cuando empieza esta norma, donde era la típica página web de personal, ¿no? El, el, la página personal donde tú ponías las cosas que te gustaban y tú de una u otra forma controlabas todo lo que pasaba en tu página web. Entonces era lógico que tú seas responsable de eso. Ahora, eh, en el 99 ya como que previeron lo que podía pasar eh, la explosión de la web social y de la, los contenidos generados por los usuarios y dieron estas normas que esto lo que decían era es cierto que los contenidos generados por los usuarios tú no los puedes filtrar previamente porque a veces son tantos que sería tonto determinar, eh, o sería muy gravoso, para, para decirlo mejor, sería muy gravoso para los proveedores de servicios determinar en, eh, que tú mires todo lo que está subiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que tú eres responsable si es que te avisaron que había un contenido ilegal y no hiciste nada eh, para, para sacarlo o para impedir su circulación. ¿Entiendes? Esa es la regla general. Entonces, así surge eh, el concepto de responsabilidad de los proveedores de servicios. Eh, tanto en Estados Unidos como en Europa se reguló más o menos en paralelo eh, y la, la principal característica que tiene es que gracias a que existen estas normas es que empresas como ustedes pueden existir. Porque si ustedes eh, tuviesen que vigilar todo lo que hacen sus usuarios, o si fuesen solidariamente responsables por el más mínimo la más mínima infracción a los derechos de autor que, que tienen, tendrían que tener acá mínimo cinco abogados todo el día mirando computadoras, y sería súper caro, eh, y, y, y eso hubiese impedido, eh, imaginémonos en un espectro más largo, el surgimiento de una serie de servicios y, esto, y plataformas que hoy nos ayudan a comunicarnos. No, y además podría, eso desde el punto de vista de derecho autor, pero es una, es un, un mecanismo de control que también afecta a la libertad de expresión. ¿no? Exacto, tanto, además no... también eh, hay una serie de a, la libertad de expresión, la privacidad misma de los usuarios, porque tendrías que ver lo que estoy enviando y recibiendo. O sea, si tú conviertes a los, o sea, si tú le das responsabilidades policíacas a los ISPs, estás mar, re, o sea, alterando el, la estructura de libertades de Internet, porque realmente generas la necesidad de que el proveedor de servicios se vuelva un, o sea, cambie su rol. ¿no? Eh, alterando uh -huh. el concepto de, de digamos, de, de control del de, de Estado o de otras instituciones que tendrían a cargo de esa responsabilidad sí, y además afectaría seguramente el mercado si consideramos que los, los ISPs también están en otros mercados de, de, de, de proveedores de contenido uh -huh. entonces este donde ya tú tienes la potestad de, hacer, de ser policía de tu competidor Claro, Entonces podría es... prestarse a apalancamientos verticales claro, anticompetitivos. Sería terrible. ¿Y, cómo, no. ¿Y qué está pasando en, en toda este, esta jornada que está organizando Micentour? Bueno, eh, a, un poco más atrás, el Perú suscribió este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el 2006 y uno de los capítulos nos obligaba a hacer una serie de cambios a nuestra legislación. Algunos de ellos se hicieron efectivamente en el 2009, otros quedaron pendientes y el, el, hay dos páginas del TLC que es la responsabilidad de los proveedores de servicios, que es la que nos falta regular. Y entonces el tour por eso lo está haciendo el tour y no el Ministerio de, de Justicia. No, la responsabilidad ya está establecida en el TLC. Claro, pero falta incorporar una norma local que traduzca lo que dice el TLC a nuestra legislación y diga, interna. Y digan, son responsables salvo que hagan... Uh -huh. Claro, lo que pasa es que en los tratados de libre comercio, cada parte asume eh, ciertas obligaciones con la finalidad de que eh, existan reglas de juego similares en, en ambos países para los inversionistas. ¿no? Entonces, a Estados uh -huh. Unidos, obviamente, con lo que, que exportan muchos contenidos, le conviene que en los países con los que suscribe acuerdos de libre comercio, existan reglas para que sus eh, nacionales puedan reclamar por infracciones a los derechos de autor, a las patentes, a las marcas comerciales. Entonces, se, eh, se ponen estas donde dice cada parte se obliga a tener una, un régimen de responsabilidad y se ponen uh -huh. ciertos lineamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso lo estamos en el, no el Ministerio de Justicia, que serían encargados de hacer un proyecto de ley, en el último caso, es tomar el texto del DLC, que se podría decir que es el texto base en este caso, y trasladarlo a un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a ser enviado al Congreso, porque el Ministerio de Justicia no tiene potestad para aprobar eh, leyes, va a ser enviado al Congreso, probablemente una, a un par de comisiones, para su debate en comisión, y luego a su debate en pleno. Entonces... Eh, es importante también ver toda esta cadena de sucesos porque no es como que esto es, esta cosa vaya a salir mañana en verdad está empezando desde de muy temprano bueno y algo positivo es que eh, se ha optado por invitar a que la gente haga sus comentarios desde, desde empresas isps proveedores de contenido etcétera esto y también sociedad civil, Actualmente están expresando preocupaciones, en realidad. No claro, lo que, hay, texto... sí, lo, lo, que, lo que hay es mucha confusión, porque todo esto que les he dicho casi no está explicado en ningún lado eh, sí. por una autoridad oficial. Es decir, lo puedo decir yo, pero hay gente que de repente piensa que estoy equivocado. Entonces, el, el, el, hay, hay un comunicado, ¿no? Mi sector, hay un comunicado decir. que es un comunicado más que informativo, reactivo. Por, porque por el tema de sopa criolla. Claro, porque se, al, en algún momento en el que se hizo una rueda de prensa sobre ese tema, no sé si como hacer un chiste o algo así, dijeron, bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer una ley sopa, pero a nuestra manera, o sea, como sería una sopa criolla. Entonces, claro, este, este, este mote pegó, pero trajo consigo todos los valores negativos que tenía la ley sopa. La ley ah. sopa era una ley que, como tú señalas, pretendía... Eh, matar al intermediario. Es decir, no solamente los obligaba a que hagan un montón de cosas con sus estos usuarios y fiscalicen sus redes y todo, sino que si no lo hacían, les aplicaba prácticamente todo eh, la estrategia Wikileaks. Es decir, les cortaba, les eh, les allanaba el nombre de dominio, les cortaba las los, los formas de, de ingresos y todo ese tipo de cosas. Les allanaba el, el, host, el, el, el hosting, el, el content delivery network. Entonces, dijeron, esto no salió tan bien y no teníamos un mecanismo legal para hacerlo, entonces vamos a hacerlo vamos a ponerle una ley. ¿no? Entonces eso, eso, eso es relato a la ley SOPA. Eh, obviamente el texto del TLC es anterior a la ley SOPA y el texto del TLC se remite más a la ley del 99 que les comentaba que a la ley del 2009. Entonces por eso yo creo que las preocupaciones eh, eran infundadas, porque el marco del TLC es mucho más pequeño eh, que el marco de la ley SOPA. La, la ley sopa va muchísimo más allá en muchos aspectos. El TLC nos deja a nosotros ciertas libertades para imponer garantías sobre los usuarios. ahora Igual a mí me parece interesante que haya habido esa reacción de, digamos, la editorial del comercio, la comunidad, digamos, en el Twitter, en el blog, en todos lados, diciendo, oye, no queremos algo parecido a sopa que en Perú. No, lo, en las reuniones tengo entendido que, que han estado en mi diferentes este con han estado manifestando que eso no es lo que queremos para la industria local y los peligros que se incurren. Entonces, igual es como que ha habido una reacción acción. ¿no? Claro, eh, entonces salió, ante esta confusión, salió la nota de prensa que tú señalas del Ministerio diciendo, en verdad no es eso. Y estamos llevando a cabo reuniones eh, y nada más, pero sí ha vivido un problema porque no se sabía dónde eran, cuándo eran, cómo te escribías. Eh, uh -huh. Es que primero salieron con una plataforma una página, bien abierta sí. que luego la burocracia del Ministerio lo cerró, ¿no? Y eso tampoco quedó claro. Eh, claro, sí. o sea, tú lo entiendes, pero la gente no lo entiende. Claro. Y tú estuviste en una reunión el día de sí. hoy y este, me comentabas que este, fue una reunión muy pequeña. Cada, cada, durante esta semana ha habido reuniones para cada stakeholder, digamos, y esto, hoy día fue para la sociedad civil, a las 8 de la mañana en el ministerio, con lo cual ya para empezar es difícil llegar a la hora, sí. esto, y fui el único asistente, éramos yo y las personas encargadas de llevar a cabo la reunión. Y fue una reunión en la que ellos me leyeron el texto del TLC y yo presenté unas diapositivas de lo que yo creía que teníamos que tener en cuenta en, en ese momento, pero como un opening statement, no nada, nada al punto del artículo, ni nada claro, así. Claro, claro claro El día viernes hay una reunión eh, para de, el sector de las telecomunicaciones, pero lo que me han informado que es una reunión abierta, es decir, no es que solamente pueden ir los que están invitados, sino que todo aquel que quiere ir... Este, puede, puede ir también este, Al, al, al Tour Porque es una reunión abierta, en, cual, teoría, abierta? en teoría todas las, todas las reuniones sí. son abiertas Lo Ajá. cual también necesita de, de, de, de, de cierta habilidad para manejar El auditorio, porque de lo contrario Se convierte en una noche de micrófono abierto Y cualquiera así puede es. decir lo que sea ¿no? así es, así es, así es. Y, y que la semana que viene hay además Dos, dos reuniones También abiertas en Arequipa Y en Trujillo no eh, cosa o sea, que cosa que bueno, raras veces se ve ¿no? que, que se hagan un, no, un consolidado de esto que va a estar abierto me imagino no, a, a discusiones en línea sobre lo que no, va. O sea, el sí, proceso sí, me parece que estaba bien ha sido muy mal comunicado como dices tú no ha sido ha habido un error de comunicación que ha generado pues, un y además, alerta le, que no... y además ha perjudicado al mismo proceso, porque yo conozco gente que, me, que dice, yo no voy a ir a eso, porque yo no quiero que luego digan, ah, fulano fue a esta reunión, y, está y, y, está y, y luego, o sea, sombra. significa que él firmó este proyecto de ley. ¿no? Entonces, esas esas cosas, sobre todo para un mecanismo de participación que, como tú señalas, es novedoso en el país, tuvo, tuvieron que ser llevados con más, mayor cuidado, yo creo. Sí, claro, efectivamente. Bueno, muchas gracias Miguel por dar tu opinión y contarnos un poco de todo este proceso. Gracias a ustedes. Vamos ahora a, a... Felicitaciones además por tu ONG. Esperemos que estés constantemente con nosotros contándonos tus trabajos y toda esta lucha por las libertades que estás emprendiendo con tus amigos. Eh, bueno, volvemos ahora entonces con... En, en el siguiente bloque volvemos con Juan, Juan Rivera Eneira. Él es eh, gerente de marco regulatorio en, de, en, en Claro. Y, este, y bueno, vamos a comentar este tema y también los otros temas regulatorios que están Perfecto. en la agenda de, de telecomunicaciones. Volvemos sí. en tres minutos. Nos vemos.